Ejercicio 8. Bueno, acá dice que N es el número de años de casada que tiene Nancy. Y el exponente fraccionario de X en esta expresión está en la relación de 2 es a 1. ¿Dentro de cuántos años Nancy celebrará sus bodas de oro? O sea, se refiere a sus 50 años. Ya, entonces vamos a empezar con esta expresión. Raíz cúbica de X al cuadrado de raíz cúbica de x a la cuarta, de la raíz cuarta, de x a la n. Entonces, para esta expresión, vamos a aplicar una forma práctica que hicimos en la teoría, que dice así. ¿no? Entonces, acá vamos a escribir un índice grande, un índice, que sería 3 por 3, 9, 9 por 4, 36. Se escribe acá el producto de los índices y se pone la base. Ahora multiplicamos 2 por 3, sería 6. Más 4 es 10. 10 por 4 es 40. Más n sería entonces n más 40. Ya está. Escribiéndolo este como exponente fraccionario, tendríamos n más 40. Sobre 36. ¿Ya? Pero acá hay un dato. Que me está diciendo que esta, este exponente fraccionario. Está en la relación de 2 a 1. O sea quiere decir que. Bueno por dato. Por dato. Tengo que N más 40. Sobre 36. Es. Como 12 es a 1. ¿Ya? Haciendo aquí los cálculos, n va a quedar igual a 32. n es igual a 32. Ya está. Entonces quiere decir que Nancy tiene 32 años de casada. Entonces Nancy tiene 32 Años de casada. Para que celebre sus bodas de oro, o sea, para que celebre sus 50 años, le falta ¿cuánto? 50 menos 32 es igual a 18. O sea, le faltaría 18 años para celebrar sus bodas de oro. Para celebrar. sus bodas de oro. Y la clave sería la letra B.